Voilà. Entonces, ouch. No, peinado. No, no. A ver si me quedo bien. Puedo el mi intento. Me quedo parejo. En el mismo medio. de saco más fin.